hola amigos bienvenidos al canal de educa les saluda miguel recalde en este video vamos a ver cómo completar un cuestionario de evaluación dentro de la plataforma educa básicamente el profesor nos va a disponibilizar dos tipos de cuestionarios: un cuestionario que tenga en este caso un límite de tiempo y el cual también tiene que contar con una contraseña y un, un cuestionario, en este caso, que sea sin contraseñas y que permita varios intentos. Normalmente, cuando es una prueba eh, de evaluación, en este caso, eh, donde los puntajes que va a tener el resultado de este cuestionario eh, va a sumar para nuestro progreso como alumno. Entonces, eh, el profesor eh, facilita esta contraseña para que los estudiantes en este caso puedan entrar y tomar eh, el, el test de evaluación dentro de la misma. Ahora cuando es una prueba formativa nada más donde al docente solamente le interesa que los alumnos en este caso eh, comiencen a, a, a realizar una lectura sobre Todas, eh, todos los temas que se están desarrollando dentro del curso y para que ellos mismos prueben qué tanto están conociendo sobre un tema en particular entonces el docente también suele disponibilizar este tipo de test. Eh, en el siguiente ejemplo vamos a mostrar cuando el, el alumno en este caso va a tomar un, un test de evaluación con una contraseña que como les digo el docente les tiene que proveer de dicha contraseña para ello en este caso entramos dentro del cuestionario eh, y seleccionamos esta opción Intente resolver el cuestionario ahora para poder avanzar tenemos que completar en este caso eh, acá está la contraseña que ya me facilitó el profesor y simplemente le doy en comenzar el intento entonces en este momento en el cual yo comienzo mi test ¿sí? eh, empiezo a completar esta este cuestionario sí y voy avanzando dentro de, el, de de este test sí entonces tengo que que completar esto a ver acá y acá tengo que completar los espacios en blanco Moodle es un software cursos sistemas entornos virtuales para avanzar a la siguiente página tengo que seleccionar siguiente página sí, y avanzo a la siguiente página de la lección esto también de acuerdo a la pregunta que tengo que completar Acá tengo que completar esto acá. Eh. selecciono los temas. Cada docente va a poner diferentes tipos. Acá puede ser pregunta de diferente, de, de, de por ejemplo verdadero falso, puede ser eh, eh, completar directamente. Y una vez, fíjense que acá también puedo volver a la anterior o en todo caso seguir avanzando dentro de, en este caso dentro de este cuestionario. ¿sí? Una vez que tenga lista, fíjense que acá tengo, estas son preguntas de tipo multiselección. Entonces selecciono esta de acá, esta no es una respuesta correcta. Y también puedo tener este tipo de preguntas, ¿ok? Para ir completando esto. Una vez que tenga listo, entonces esto sería un tipo de preguntas de completar la respuesta. Le doy en terminar el intento. Me va a mostrar que todas las respuestas han sido guardadas. Y para poder terminar esta evaluación, simplemente le doy en enviar todo y terminar. Entonces es así como un alumno toma un test, de, un test de evaluación y envía las respuestas en este caso para que eh, el profesor pueda tener los resultados. Fíjense que acá también me muestra que tuve aciertos en, en estas tres preguntas, acá me indica que este, esta pregunta en particular requiere la calificación de mi profesor, este tipo de preguntas están parcialmente correctas, la, la respuesta que yo di y esta última eh, respuesta es incorrecta, entonces también el alumno puede tener ese tipo de información allí y acá abajo el alumno también puede en todo momento eh, corroborar el resultado de su examen. Bien amigos esto fue lo que quise compartir con ustedes, espero que este vídeo les pueda ayudar para poder eh, completar un cuestionario de evaluación dentro de la plataforma EDUCA. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.